Hola, ¿qué tal? Pues una vez que ya hemos visto toda la parte de representación de, de números, de representación de información en, en sistemas informáticos, vamos a empezar con el segundo gran bloque de este primer tema, que es el que hace referencia a las puertas lógicas. ¿okay? En este tema, o en este vídeo, mejor dicho, lo que vamos a ver son a enumerar las distintas funciones que, que disponemos y cuál es su representación en puertas lógicas o cuál es la puerta lógica que implementa dicha función. Así que para cada uno de los casos vamos a ver la, la función, su representación algebraica, que sería la fórmula escrita, su tabla de verdad, que no sería más una tabla de verdad, es un, una enumeración de todas las posibles entradas, una tabla que contiene todas las posibles entradas y la salida correspondiente para para esa función, de acuerdo, pues es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Como ya hemos dicho, las puertas lógicas básicamente son las encargadas de implementar las funciones lógicas que conocemos de, de la álgebra booleana en los circuitos digitales. Vamos a tener de dos tipos, aquellas que solo permiten una entrada que son básicamente dos puertas lógicas que corresponden a la función de negación, a la NOT, y al buffer, que no cambia el valor que tiene la entrada. Y luego vamos a tener aquellas que son de dos entradas o que pueden ser extendidas a más de dos entradas, como son las operaciones ANOR, ETSORNAN, NOR, nor Este es el listado de operaciones que vamos a, a ver. Vamos allá, pues empecemos primero con las de una entrada. La primera sería la operación, la, la operación de negación, la NOT, la puerta NOT. Básicamente esta puerta lo que hace es cambiar el valor que tenemos a la entrada. Si tenemos un valor 0, la salida será 1. Si tenemos un valor 1, la salida será 0. ¿Cómo se dibuja esta puerta en un circuito digital, en un diagrama de un circuito digital, para poderla interpretar y visualizar fácilmente? Pues este sería el dibujo que le corresponde a esta puerta lógica. ¿Y cómo representamos la negación, la función de negación, en una función algebraica, en una, en, escrito eh, algebraicamente de esta forma? O bien, con una barra encima de la variable, de la entrada, de la puerta... Esto sería la entrada A y tendríamos la salida no A, ¿vale? Pues uh, con una barra encima de la A o con un apóstrofe en la A. Podemos hacerlo de las dos formas, ¿okay? es, en Según qué sistemas, pues será más fácil poner un, un apóstrofe porque no tengamos esta posibilidad de indicar un, una letra con, con una barra, por ejemplo, en, en programas con, como el Word o, o algún programa así, ¿vale? Siguiente operación de una única entrada, el buffer. El buffer básicamente lo que hace es reproduce a la salida la misma entrada que tiene, o el mismo valor que tiene a la entrada. Por tanto, si la entrada es 0, la salida es 0. Si la entrada es 1, la salida es 1. La función viene representada, por tanto, con, el, con, con directamente el nombre de la variable de entrada, a. Aquí tendríamos a, y aquí también tendríamos a. ¿Vale? Poco más que decir de esta puerta. Ahora ya vamos a pasar a enumerar las distintas puertas de más de una entrada, que pueden ser de dos o extenderse a tres, cuatro, cinco, a todas las entradas que quisiéramos. ¿Okay? Um, no cabe otra que, que saberse de memoria, tanto cómo funcionan con cómo se representan. Es alguna de las cosas que vamos a tener que aprender de memoria, en esta asignatura, aunque también es verdad que con la práctica y con el uso vamos a acabar aprendiéndolo, ¿ok? Primero, la operación I, la operación que normalmente llamamos producto, viene representada o viene implementada en un, en un sistema, en un circuito, con una puerta AN. Cuando, eh, ¿Cómo se comporta una puerta AND? Pues la salida vale 1 si todas las entradas valen 1. Tienen que ser todas las entradas igual a 1 para que la salida valga 1. ¿Cómo se representa algebraicamente una operación AND? Pues las dos variables conectadas con un puntito que viene a representar ese producto o esa operación AND. ¿Ok? Eh, gráficamente, ¿cómo se representa la puerta AND? De esta forma que tenéis aquí. ¿eh? Estos dos dibujitos corresponden a una puerta AND de dos entradas o de tres entradas. Y lo que comentábamos de la tabla de verdad, la tabla de verdad que nos va a, a facilitar el valor de la salida para todas las posibles entradas. Si tenemos dos entradas, si tenemos las entradas A y B, si la puerta A es de tamaño 2, pues vamos a tener cuatro posibles entradas. Que la A vale 0, que la B vale 0, que la A vale 0, que la B vale 1, que la A vale 1, que la B vale 0, o que la A vale 1 y la B vale 1. La tabla de verdad es esta representación, es esta forma demostrar la información en la que es una tabla con todas las posibles entradas y para cada una de ellas indicamos cuál es el valor de la salida. Como hemos dicho en la definición, solo va a valer 1 cuando todas las entradas valgan 1. Solo esta combinación es en la que todas las entradas valen 1, así que solo esta salida vale 1, el resto valen 0. Cuando tenemos tres variables, pues solo esta combinación, todas las entradas valen 1, por tanto la salida solo vale 1, Aquí. Y lo mismo sería para 4, 5, 6, para las variables que quisiéramos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos la variable a y la variable b, y aquí la salida, la función es a por b, o el valor de a por b. Si aquí tuviésemos 0, 0, aquí tendríamos un 0, si aquí tuviésemos 0, 1, aquí tendríamos un 0, 1, 0, tendríamos un 0, y 1, 1 en la entrada, la a igual a 1, la b igual a 1, en la salida tendríamos también un la siguiente operación sería la operación O o suma, que viene representada, viene implementada en un circuito por la puerta OR. ¿Cómo se escribe algebraicamente una puerta OR o una operación OR con el símbolo de, de suma? ¿Cómo se comporta esta operación? Pues esta operación, la salida vale 1 si al menos una de las entradas vale 1. Con que una de las entradas valga 1, la salida ya vale 1. Dicho de otra forma, la salida va a ser 0 cuando todas las entradas sean 0. También la podríamos definir de esta forma. Entonces, en todas estas tres combinaciones, para dos variables, una de las entradas vale 1, con lo que para estos tres casos la salida vale 1, y solo vale 0 cuando A y B valen 0. Lo mismo para el caso de tres entradas, de tres variables. Solo vale cero aquí porque es el único caso en el que las tres variables valen cero. Así que aquí, por ejemplo, tendríamos la entrada A conectada a esta, a esta entrada de la, de la puerta OR, aquí la entrada B y aquí a la salida tendríamos A más B. Sería la función que teníamos a la salida. Siguiente operación, la EDSOR la operación EXOR, o lo que se llama también O exclusiva. Básicamente se comporta igual que una O, pero solo cuando una de las dos entradas vale 1. Quiere exclusividad, de ahí el nombre es una O exclusiva. Si las dos valen 1, la salida va a ser 0. Dicho de otra forma, la salida vale 1 solo cuando las entradas son diferentes, cuando una es un 1 y otra es un 0. Vamos a verlo con el caso de 2 bits. Pues de 2 bits, la operación EXOR, hemos dicho que solo vale 1 cuando una de las dos entradas es 1, o lo que es lo mismo decir, cuando las dos entradas son distintas. Así que solo va a valer 1 aquí en estos dos casos, porque en los otros casos esto... Estas dos entradas son iguales y, por tanto, valen cero, ¿de acuerdo? Esta definición, que en algunas ocasiones se utiliza para definir la operación EXOR, solo es aplicable en el caso de entradas de dos variables. Porque, en el caso de más variables, estas definiciones no, no serían interpretables. ¿Cómo puedo tener con tres variables, tres valores distintos? No es posible, ¿vale? Realmente, la forma más correcta de definir el comportamiento de una operación ETSOR, es decir, que se comporta como un bit de paridad par. Esta sería la forma más genérica y más fácil, o, o, o de mayor aplicabilidad, para explicar el comportamiento de una puerta ETSOR. ¿Qué significa que se comporta como el bit de paridad par? Pues que va a valer 1 cuando tengamos una cantidad impar de unos en las entradas y va a valer cero cuando tengamos un número par en las entradas. Dicho de otra forma, va a forzar su valor, la salida va a forzar su valor para que siempre el conjunto de las entradas y las salidas tenga un número par de unos. Por tanto, si en las entradas tengo un número impar, Pasa, eh, la salida valdrá 1 para que, teniendo en cuenta entradas y salidas, todo tenga un número par de unos. Y si en las entradas tengo un número y un par de unos, sal, eh, perdón, un número par de unos, la salida va a ser 0 para, en conjunto, tener un número eh, par. Vamos a verlo en la tabla de verdad que lo veremos más claro. Primer caso, ningún 1, entonces la salida vale 0 para eh, porque si la pusiésemos a 1 tendríamos en total entre entradas y salidas un 1 y sería un número impar, no nos interesa. Segunda entrada. ¿Cuántos unos tenemos? 1. Uno. Es una cantidad impar de unos. Pues forzamos la salida a 1 para que se comporte como un bit de paridad par y pase a valer eh, o la cantidad de unos que tenemos entre entrada y salida sea en este caso serían 2. Aquí también, en la siguiente entrada, también tenemos un único 1, un número impar. Por tanto, la salida tiene que ser eh, un 1 para, ge para generar ese bit de paridad par. En la entrada, aquí en este caso, tenemos un número par. Como tenemos un número par, pues valdrá 0. Aquí en la entrada, en, este, en el siguiente caso, en 1, 0, 0... ...tengo una cantidad impar de unos. Como tengo una cantidad impar de unos... ...la salida tiene que ser 1. Aquí tengo una cantidad par de unos. Por tanto, la salida tiene que ser 0. Aquí tengo una cantidad de, de eh, par de unos. Entonces tiene que ser 0. Y aquí tengo una cantidad, en el último caso, en el 1, 1, ...tengo una cantidad impar de unos. Por tanto, la salida tiene que ser 1. Lo podríamos decir también así. ¿La salida vale 0?, cuando en la entrada tenemos una cantidad par de unos y la salida vale 1 cuando en la entrada tenemos una cantidad impar de unos. Pero tenemos que saber que esto lo que hace es generar el bit de paridad par, es la forma de decirlo, ¿ok? Hay algunos circuitos que ya veréis que necesitan generar eh, un bit de paridad por si hubiese algún tipo de error entonces es muy útil este generador de bit de paridad par para este tipo de circuitos y se utilizan tradicionalmente puertas XOR. Así que lo podemos enfocar de las dos formas, o que entrada y salida todo junto tiene que haber un número par o que cuando en las entradas tenemos un número par la salida 0, y cuando en las entradas tenemos un número impar de unos la salida es 1. Eh, Estas serían las puertas que, que representan a la función XOR y esto sería la forma de representarlo algebraicamente. Es como un símbolo de suma pero redondeado. Así que por ejemplo si aquí tuviésemos la variable a conectada en una de las entradas y en la otra entrada conectada a la variable b, pues a la salida tendríamos a XOR b. Esta sería la función que tendríamos a la salida. ¿OK? Y lo mismo pues para tres o más variables. Y con este, esta definición de la paridad par que hemos dado, podríamos hacer casos de cuatro variables de entrada, 5, seis, siete. Con esta primera definición no hubiésemos podido extender. Vale. Y ahora lo que viene es todo un conjunto de operaciones o de puertas que van a ser exactamente las negaciones, estos son tres casos, las negaciones de las tres últimas puertas que hemos visto. Hemos visto la puerta AN, la puerta OR y la puerta EXOR. Pues vamos a, hacer, a ver las operaciones y, en consecuencia, las puertas lógicas que son justamente la negación de dichas eh, puertas o operaciones. El primer caso que veíamos eran las puertas AN, pues ahora tenemos las puertas NAN que no es más que una AN negada, es decir, es la operación AN negada. Si nos acordamos de la definición de la AN, pues si la negamos esa definición, va a quedar que la salida vale 1 si alguna de las entradas es 0, sería la forma de definirlo. Si os acordáis de la, de la tabla de verdad de una puerta AN, era 0, 0, 0, 1, pues aquí es todas las salidas negadas, 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Lo mismo para el caso de eh, tres variables. Todo era cero menos la última que valía 1. Aquí es al revés, es negado. Todas valen 1 y la última vale 0. ¿Cómo representamos esto de forma algebraica? Si os acordáis, la operación de negación era o bien una barra o bien un apóstrofe. ¿vale? Pues lo mismo si tenemos una operación AND, pues la AND es esa AND con una barra que abarque todas las, todas las variables y la operación, o bien una apóstrofe. Ojo que cuando veamos álgebra de Boole veremos que esto en ningún caso es igual, mucho ojo, a esto. No podéis representar un anam de esta forma, la barra tiene que cubrir las variables y la operación, toda una barra Continua y única. Y tampoco podríamos hacer, también es diferente, también es distinto, a decir A por B negado, porque esta negación solo afectaría a la B. Tenemos que poner los paréntesis para que quede claro que está negado todo y que es una operación eh, una operación Nah, vale ya lo justificaremos porque no es igual cuando veamos el, el tema del álgebra de Boole y los teoremas correspondientes pero mucho ojo con esto vale es un error que muchas veces eh, se comete vale y a nivel gráfico podríamos pensar bueno como es una operación con una negación pues uh, lo que hacemos es representarlo así ¿no? bueno para simplificar la representación normalmente, lo que se hace es, estas negaciones también se pueden representar con simplemente un círculo a la salida. Así que cuando veamos un circulito en un diagrama de un circuito, lo que nos está indicando es que es la negación, por tanto la NAN, la AN negada, es una AN con un circulito que indica negación, tanto para dos entradas, tres o las entradas que, que fueran. El siguiente sería la puerta NOR, pues es exactamente todo igual como, como en el último caso. Es una OR negada, es la operación NOR, es la puerta OR, una operación OR negada. ¿Vale? Por tanto, si nos acordamos de la definición de la OR, ahora la negación de esta definición será pues, que vale 1 si todas las entradas valen 0. En el caso de la OR valía 1 si alguna de las entradas valía 1. Entonces aquí va a valer 1, solo si todas las entradas van a valer 0. ¿Cómo se representa algebraicamente? Pues igual, el símbolo de suma con una barra encima, o el símbolo de su, la operación de suma entre paréntesis y una negación. De nuevo, esto nunca va a ser igual, es distinto a decir A negado más B negado, o a decir A más B negado, ¿ok? Las, eh, la tabla de verdad correspondiente a la operación NOR es todo lo contrario, la negación de la operación de la puerta OR. La puerta OR era 0, 1, 1, 1, es decir, 0, 1, 1, 1, aquí es todo negado, es la primera entrada es 1 y el resto son ceros. Lo mismo para el caso de tres entradas, solo la primera entrada vale 1 y el resto valen 0. Y sería extensible pues, para 4, 5, 6 entradas. ¿okay? Y por último, nos quedaría la negación de la puerta etsor, que normalmente es la puerta XNOR Se dice o es el nombre, la, la, el nombre que se le asigna a esta puerta y a esta operación. Es una operación etsor negada. ¿okay? Para el caso de dos variables, antes decíamos que valía 1 si las entradas eran diferentes, pues aquí lo contrario es que vale 1 si las entradas son iguales. Entonces, si nos remitimos a la tabla de verdad de la ETSNOR, pues vemos que vale 1 cuando A y B son iguales, que es cuando A y B valen 0 o cuando A y B valen 1. ¿De acuerdo? Pero al igual que en el caso de la XOR, esta definición solo es adecuada, solo es correcta, cuando usamos dos variables, para tres variables tenemos que utilizar, tres o más variables, tenemos que utilizar la otra definición, que también es aplicable para dos, obviamente, que es, el, es un generador de bit de paridad impar. O lo que es lo mismo, cuando tengamos un número impar de unos a la entrada, el valor va a ser cero. Cuando tenemos un valor de unos impar en la entrada, aquí tengo 1, y aquí tengo 1, y aquí tengo 1, y aquí tengo 3, en todos esos casos va a valer la salida 0. Cuando a la entrada tenga un número par de unos, la salida va a ser 1. La salida valdrá 1 cuando tenga un número par de unos a la entrada. Aquí tengo 2 unos, y aquí tengo 2 unos, y aquí tengo 2 unos. Y aquí no tengo ningún 1. Pues entonces, en estos casos, es en los que la salida vale 1. Decir esto es lo mismo que es un bit que genera la paridad impar, porque el conjunto de las entradas más la salida, el total de unos que vamos a tener, va a ser siempre una cantidad impar de unos. ¿De acuerdo? Entonces acordaros de, de, de ambas interpretaciones y no liaros una con otra. ¿Ok? ¿Cómo se representa? Pues se representa como una puerta ETSOR, de nuevo, con la negación, con el símbolo, con el circulito de negación a, a la salida. Y algebraicamente, pues como es la negación de la ETSOR, es la operación ETSOR con, eh, con toda esa operación negada. Entonces, si aquí tengo la entrada A y aquí tengo la entrada B, pues aquí tengo una ETSOR, ¿ok? Y bueno, con esto ya habríamos eh, visto y acabado todas estas, eh, todas, este todas estas puertas lógicas que representan operaciones de del álgebra de Boole No queda otra que aprendérselas de, de memoria, ¿vale? Aunque, como os he dicho, del propio uso de estas funciones y de, y lo de los dibujos de las, de las puertas, acabaremos lo, lo acabaremos sabiendo de memoria, pero os he querido dejar este resumen aquí donde englobo todas las tablas de verdad y todas las, las puertas que corresponden a cada una de estas operaciones, por, por si lo queréis tener a, a modo de resumen. Así que, con esto ya acabamos eh, la parte de eh, representación de, de, de funciones, la parte de qué puertas lógicas implementan cada una de las funciones, que Conocemos y nada, muchas gracias por todo.